No son, son ¿A dónde va? Las almas que en el barrio le apagaron con un pom-pom-pom Por equivocación O por tentación ¿A dónde va? Tantos gritos de Alice y tantos gritos de ron-ron La vida en Haciendo actividades que nunca imaginé. es que dice te quiero es quien traiciona primero. Sudar por la guita, pa' hasta la horita, vaya forma tan maldita, ser es muerto en pica. Soy franco y no debita, mi tarjeta se te frita, y es por culpa de tu jevita, man. Me escribe y yo le escribo a brother, pero no hay manes que ya se pare. Ayer me la encontré en los bares, somos hombres perro, la vida es bola, haciendo actividades que nunca imaginé, no. Human hipócrita, gritando libertad contigo lavan dinero, lo grito todos los días me recuerda mis negros. El que más dice te quiero es quien traiciona primero. No ve la más, pero la vi ante ayer. Está jugando con mi tiempo y la vida de otro mes. No sabe la locura que un hombre puede cometer. Es por los hijos, por la madre o la mujer. Y es que ella entra en mi casa, vestida de amanecer. Le dije, pasa, confiando en que nada iba a perder. Y ahora me abrazo. Qué rico la mujer. Que entre en sus piernas se encuentra en su gran poder. <risa> Verga negro, esa canción está brutal. Te pasas diciendo esas cosas. Te imagino que este pan no se dé cuenta, <ríe> se picaría vulgar, vulgar, ¿A dónde van? No, las palabras que dijiste ayer, pero hoy las mismas no son, son. ¿A dónde van? No, las almas que en el barrio le apagaron con un pom, pom, pom. Por equivocación. O por tentación. Actividades que nunca imaginé, no. Humana hipócrita gritando libertad y contigo lavan dinero. Lo grito todos los días y me recuerda a mis negros. El que más dice que quiero es quien traiciona primero.